Era el de determinar el cociente entre la circunferencia de un círculo y su radio. Desde el punto de vista de la geometría euclidiana, esto el resultado nos da una aproximación de, de pi. De hecho, la forma en la que calculamos el, la circunferencia pues es mediante la fórmula 2pi do, eh, por ratna. Si calculamos el cociente, pues eso simplemente nos da 2pi. Mostramos en esa ocasión dos maneras de obtener ese resultado. Mediante una integral de línea, utilizando en la forma infinitesimal de medir distancias. Que en el caso de R2, cuando utilizamos coordenadas cartesianas, es simplemente el teorema de Pitágoras. Después nos dimos cuenta que si utilizábamos un, unas coordenadas que estuvieran adaptadas al problema, esa integral se volvía más fácil y calcular el perímetro, pues era directo. Bien, quedó pendiente resolver ese mismo problema, pero ahora sobre la superficie de una esfera. La superficie de la esfera es intrínsecamente curva. No la podemos mapear uno a uno con el plano. Eso nos da una noción de curvatura, que no la podemos mapear. Más adelante vamos a formalizar que el que objeto es el que mide realmente la curvatura o que nos da la información de la curvatura de un espacio por ahora les adelanto que se llama tensor de Riemann. Bueno, entonces en esta voy a comenzar a grabar. Recording in progress. sobre la superficie de la esfera en S2 de radio A Vamos a tomar un caso particular de esa circunferencia que está dibujada en azul. Está el, el ángulo que forma el, la línea que va del origen de la, del centro de la esfera a este punto, es fijo, es un teta mayúscula. Y entonces queremos determinar el perímetro sobre la superficie de la esfera. Bueno, hemos encontrado que la distancia infinitesimal para la esfera tiene esta forma. Es decir, las componentes de la métrica son estas. o bien damos la métrica o damos el elemento de... Para calcular el, la distancia, la circunferencia, pues necesitamos integrar sobre todos los elementos infinitesimales, sobre esta curva. Esta curva está caracterizada porque está a un ángulo θ fijo y φ va de 0 a 2π. Y la recorre, ¿no? Esta es, esta es una curva sobre la esfera. Teta constante y φ variando de 0 a 2π. Con eso recorro o recorremos esta curva. Bien, si hacemos, para calcular esta integral, pues es una integral de trayectoria. Necesitamos escoger una curva, la trayectoria sobre la, a la cual le vamos a calcular la distancia. Bueno, entonces, esa curva está caracterizada porque θ es constante y pi varía de 0 a 2π. Pero, ¿qué pasa con el elemento de línea sobre esas curvas? Cuando θ es constante, este es cero, porque no hay cambio. Y entonces, dl es simplemente a seno de θ de φ. A seno de θ fijo de φ. Este θ es mayúscula. es eh, este ángulo, este es constante y este es constante, entonces esta integral simplemente es 2pi por a seno de t. Ese es el valor de la circunferencia, de la longitud del, bueno, de la longitud del círculo, del perímetro del círculo, la circunferencia. Bien, e hicimos? Nos fijamos sobre esa curva que coincidió con una línea coordenada y eso permite escribir este elemento sobre esa curva de manera muy fácil. O Entonces sea, simplemente tomar este constante y eh, pues integramos sobre phi, sobre todos sus posibles valores. Ahora, queremos calcular el radio. ¿Cuál es el radio de esta circunferencia? ¿Cuál es el radio de este círculo? Por definición, la circunferencia o el círculo son ese lugar geométrico que dibujan todos los puntos que equivistan de un punto llamado centro. Y a esa distancia le llamamos radio. Bien. Si esta es la circunferencia, si este es el círculo, ¿cuál es el radio? Primero, ¿cuál es el centro? Fíjense, el centro es este punto. ¿Por qué? Todas las distancias de cualquier punto de este círculo, de esta circunferencia a este punto, son constantes. Y este es el radio. Noten que no es la proyección. Eso a veces causa conflicto. Muchas veces pensamos en que es esta distancia. ese es el radio y que este es el centro. ¿Por qué no puede ser...? Porque no está sobre la superficie. Estamos calculando cosas sobre la esfera. Esos puntos, este punto que subtiende este radio, esta distancia, no está sobre la circunferencia. Por lo tanto no puede ser, no puede ser el radio ni el centro. Este punto satisface la definición de circunferencia. Es el centro y equivista todos estos puntos equivistan de él por el radio. Entonces, ¿cómo calculamos el radio? Pues es esta curva que dibujé aquí. Pero resulta que esa curva también es una curva coordenada. El radio... Es una integral de trayectoria. Pero ahora, ¿qué trayectoria? Es una en donde phi es constante. Y eso hace que este término sea cero. Y entonces de aquí nos quede a dθ, la integral de 0 a teta mayúscula estamos integrando de aquí acá estamos integrando el ángulo teta de 0 a este valor y esto otra vez simplemente es a teta aquí le pusimos r mayúscula este es r mayúscula es el radio y entonces el cociente entre la circunferencia y el radio es 2pi a seno de teta entre a teta. Fíjense, de esta expresión podemos reescribir teta como r sobre a para escribir dos pi seno de r sobre a entre R sobre él. El cociente que en el espacio plano en R2 nos daba 2 pi el cociente entre la circunferencia y el radio sobre la superficie de la esfera cambia y nos da esta expresión. Pero esta expresión vean que eh, Qué bonita forma tiene. Es la función seno de x entre x. Ustedes saben que esto es uno de los límites particulares. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Ese cociente tiende a 1. Y entonces el resultado es el caso plano 2pi. ¿De qué forma puede tender x a 0? O sea, r entre a cuando A es muy grande, si A es muy grande comparado con R, entonces este término tiende a 0, pero todo el cociente tiende a 1. Si recordamos que A es el radio de la esfera, ¿qué quiere decir ese resultado? Que conforme hagamos más grande la circunferencia comparada con el radio del círculo que queremos medir, se aproxima más al caso plano. ¿Por qué sobre la superficie de la Tierra nos funciona la geometría euclidiana? Si sabemos que estamos sobre la superficie de una esfera. Bueno, pues porque el radio de la Tierra es muy grande comparado con nuestras escalas. Estamos en este caso de... A muy grande comparado con R. Bien. Entonces, en general, el, sobre la superficie de la esfera, esto no se va a valer, esto es un... Bueno, que esto sea 2pi, es un resultado de la geometría euclidiana. Sobre la superficie de una esfera, lo tenemos que modificar. Este es el resultado. Pero vemos que tiene sentido... De acuerdo a nuestra experiencia, cuando el, la esfera es muy grande, pues prácticamente estamos en un pedacito muy pequeño. Donde nos parece plano. Donde se parece a R2. Y por lo tanto la geometría es la geometría euclidiana. Bien, bueno, este es un ejemplo en donde me gustaría que eh, tomaran muy en cuenta la forma en la que medimos distancias. Si queremos calcular longitudes o medir distancias sobre un espacio curvo, lo que necesitamos es la métrica y la curva sobre la cual vamos a, a calcular esa distancia a la curva a la que le queremos calcular esa distancia, muchas veces se puede adaptar a las líneas coordenadas. Eso significa que estamos adaptando el problema, o eh, que estamos adaptando las coordenadas a las simetrías del problema. Eso lo vamos a hacer frecuentemente. Que ya lo han hecho en mecánica. ¿Quieren? Bueno, en otras ramas de la física. Ponemos un sistema de referencia y, y unas coordenadas que estén adaptadas a la asimetría de un problema. Bueno, pues lo mismo vamos a hacer aquí. Si tenemos una superficie y cono conocemos alguna de sus propiedades, entonces nos conviene utilizar las unas coordenadas que estén adaptadas. Si sabemos... Bueno, vamos a encontrar la, um, la métrica que describe la geometría de un agujero negro. Pues resulta que cerca del horizonte de eventos, la métrica se vuelve singular y no podemos medir el tiempo correctamente ahí. O al menos un observador en infinito determina que el tiempo ahí se hace infinito. Bueno, pues entonces primero nos damos cuenta si eso es una singularidad real o física o es una singularidad coordenada. Veremos que eso es una singularidad coordenada y entonces se aplica, se utilizan unas coordenadas diferentes que describan el mismo espacio-tiempo, pero que estén adaptadas a observadores que estén cayendo y por lo tanto que no determinen esa singularidad en el tiempo. Como ven, la información sobre la métrica es muy importante porque nos permite calcular distancias. Y eso es esencial para hacer geometría. Y más adelante lo vamos a conectar con, como, con como, cuál es el puente que une esa geometría con física en un espacio-tiempo. Bueno, eso nos lleva al siguiente tema que vamos a discutir hoy, que es el de geodésicas. Las geodésicas son las trayectorias que minimizan la acción. Esa acción puede ser una distancia. Entonces, una geodésica, usual, en, en un principio, era esa curva, la curva que minimiza... Las distancias. Esa es la excepción usual de una geodésica. Sin embargo, cuando hablamos de un espacio-tiempo, resulta que como tenemos el signo menos en el tiempo, ya no es tan claro que sea un mínimo. En realidad va a ser un máximo por el, el signo del tiempo. Entonces, hablemos de un extremo de la acción. Bien, entonces, ¿Qué extremo vamos a tomar? ¿Qué, ¿Qué funcional vamos a tomar? Bueno, uno muy práctico es el tiempo propio. Que recordemos está relacionado con la longitud de arco. Con un signo menos. Bien. Bueno, ¿y cómo calculamos las geodésicas? El problema clásico variacional Bueno, ese es uno de los problemas clásicos venezolanos, encontrar las geodesicas. Pues definimos la acción y hacemos una variación sobre las trayectorias. Y encontramos aquellas que extremicen la acción. Entonces, pensemos. Pensemos en una trayectoria en el espacio-tiempo que están, o en un conjunto de trayectorias que están parametrizadas de la siguiente manera. Esto es un espacio-tiempo y tenemos dos puntos fijos, P y Q. Para unir P y Q tenemos muchas trayectorias. Vamos a pedir que sean diferenciales sean lo suficientemente suaves. Entonces, pues esta puede ser una curva que une esos dos puntos, y esta es otra curva, esta que dibuje es una, y esta es otra, y esta es otra. Hay infinidad de curvas que unen P y Q. Pero solo hay una que hace que el tiempo propio para ir de P a Q sea un extremo. Y a esa, esa es a la que le vamos a llamar geodésica. Bien. Bueno, entonces el tiempo propio. Jefe. ¿Sí? Punto mío es... Bueno, más adelante voy a cambiar la notación, pero el punto se refiere a la derivada con respecto al parámetro. ¿Ajá? Entonces, todas estas curvas están parametrizadas con respecto a u. Y esta f... Que depende de x ¿no? y de la y de la velocidad ¿Sí? recuerden de ese cuadrada era igual a si uno de x uno no, no, x1. No. Es la forma en la que medimos distancias. Y el tiempo propio de tau cuadrada está relacionado con un signo menos. ¿Ok? Entonces, por eso es que el... El... La raíz. El tiempo propio sobre toda la curva sobre todas las curvas eh, pues es la integral esto estamos sumando sobre todos ellos sobre todos los elementos infinitesimales sobre todos los de tau yep. entonces esto es de tau integrado es tau completo pero eh, por claridad para no confundir el... con respecto a qué parámetro estamos integrando, por eso le puse una U. Vamos a utilizar por ahora un parámetro arbitrario, de tal forma que cuando X esté en P, o la partícula esté en P, pase esto, el parámetro sea 0, y cuando esté en Q, el parámetro sea 1. Bien. Ahora, esto es un problema que ya se han, al cual ya se han enfrentado en mecánica clásica. Tenemos una función que queremos sacar. Queremos calcular las trayectorias del extremismo. Las ecuaciones de Euler Lagrange las obtenemos a partir del principio de Hilbert, el principio de mínima acción, en donde el funcional o la acción es la integral de Lagrangiano sobre todas las trayectorias. Y el resultado son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Eso nos da la conexión entre el principio variacional y y el formalismo de eh, Euler-Lagrange, precisamente. Definimos un lagrangiano, con ese construimos la acción, lo variamos, el resultado en abstracto es, son las ecuaciones de Euler-Lagrange, y entonces describir la trayectoria se convierte en encontrar o resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, en este caso, el Lagrangiano, o lo que juega el papel del Lagrangiano es F. Las ecuaciones de Euler-Lagrange es la derivada con respecto al parámetro. La velocidad menos tf de x igual a 0. Las trayectorias o las curvas que satisfagan estas ecuaciones. Hacen que este funcional sea extremo. Bien. Entonces en principio si tenemos o ya que conocemos el, el lagrangiano simplemente hay que sustituir ese lagrangiano en estas ecuaciones y con eso obtenemos las ecuaciones geodésicas es decir las ecuaciones de Euler-Lagrange son las ecuaciones geodésicas utilizando este lagrangiano Solo que, bueno, eso cierra el problema teóricamente. Tenemos una acción, la variamos, el resultado de esa variación nos da las ecuaciones de euler lagrange Pero por otro lado, el variar esa acción nos daba las ecuaciones geodésicas. Por lo tanto, las ecuaciones de euler lagrange son las ecuaciones geodésicas. Solo que así como están escritas no nos son tanto útiles. Suelen tener otra representación. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Encontrar esa representación para las ecuaciones teorísticas. Si ustedes buscan en la literatura. Son pocos los libros en donde escriban explícitamente que son las ecuaciones de Euler-Lagrange que las ecuaciones geodésicas son las ecuaciones de Euler-Lagrange Más bien se da una forma para calcularlas y esa forma es la que vamos a obtener. Bien, solo que el proceso es un poco largo. Vamos a necesitar sacar muchas derivadas, hacer eh, gimnasia de índices, pero el por eso lo quiero hacer aquí, porque es precisamente, vamos a practicar la gimnasia de índice. Bien, entonces empecemos con este término de aquí. Vamos a reescribir las ecuaciones de Oller lagrange de otra forma que se asemeje más a lo que van a encontrar como ecuaciones de ¿sí? Bueno, este término es, si sustituimos f, es 1 entre 2f por 2, tenemos nu, x.nu. Bien, la derivada de esto con respecto a x mio baja la raíz, es un medio, baja la raíz, que la raíz sigue siendo f. Pero aquí vamos a tener, bueno, está mu, pero el mu está contraída con este objeto. Ok, entonces, eh, bueno, pero aquí también tenemos una dependencia en x mío por eso es que aparece este 2. Simplemente uno entre F, 1 X punto, Bien, por otro lado, este término es uno entre F otra vez, y, y vean lo que va a pasar aquí. Queremos derivar este objeto con respecto a X. Pero estos son dependencia o la de estos son X punto. Es decir, son velocidades y posiciones. Son independientes. Así como en la Lagrange. Q es independiente de Q punto. Entonces. ¿Dónde está la dependencia en las coordenadas aquí? En x mío en la métrica. Entonces, para sacar es la parcial, la dependencia está aquí. Por eso es que aparece esta derivada. Recuerden, esta notación, la notación de coma... Lo que significa es sacar la parcial con respecto a... ¿Sí? Bueno, entonces con esto ya tenemos una expresión... Bueno, ten, vamos a tener a la f aquí, tenemos las derivadas con respecto a las posiciones. Ahora, ¿qué pasa si tenemos parametrizada a la curva con respecto al tiempo propio? Que les insistí mucho en que esa es la mejor forma de parametrizar una curva en el espacio-tiempo porque esa es una cantidad física, es, el, es lo que podemos asociar con una magnitud física, que es el tiempo que mide el observador en ese sistema de referencia. A ver si pasa eso, entonces de tau en du al cuadrado, eso se convierte en f, f cuadrada. Esto lo hago porque quiero reparametrizar en términos de tau. Estos puntos son derivadas con respecto a u. Pero si quiero que esto esté en términos de tau, entonces aquí tengo que aplicar una regla de la cadena. De, para sacar el, pues una derivada con respecto a tau. Entonces es x x de tau por de tau de u. ¿Sí? Pero de tau en de u, por acá, sabemos que es f. Si a esto le saco la derivada, pues me quito la integral y entonces queda de tau de u f. Si saco de tau de u, el cociente, eso es f, es lo que está aquí. Pero f, ya hemos visto que es menos x.mu, x.mu, x.mu. Por lo tanto, si quiero sacar o aplicar la regla de la cadena, cada vez que tenga una derivada con respecto a u, eso es equivalente a tener f por la derivada con respecto a tau. Es una forma sencilla de aplicar la regla de la cadena. Bien, volviendo entonces a expresiones de este estilo que tienen a x punto, que serían derivadas con respecto a u, vamos a escribir df con dx punto mu, es igual a menos 1 entre f, g no, dx no, U. eso es lo que teníamos, pero por la receta que acabamos de mostrar, esto es 1 entre f, g no f, dx no, con de tau, menos que mono, dx no, de tau. La ventaja que vamos a tener, al matemática, al escribir u, eh, el tiempo propio en términos de u, o tau en, en vez de u, es que no van a aparecer las f's. ¿Cómo van a ver más adelante? Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa con el siguiente término? Este de acá. Ya tenemos esa derivada en términos de tau, que es lo que calculamos. Pero las ecuaciones de Euler-Lagrange nos dicen, a eso hay que sacarle la derivada con respecto a u. Pero acabamos de mostrar... De u de f de x punto mío es equivalente a poner f de, de tau y x mío es menos si no, no de x nu no, con respecto a tau, es esto que tenemos acá. Bien, ahora. De f de x-mio es igual a menos 1 entre 2f, este ya lo habíamos calculado, y no rho coma mu f de x no de tau por f de x-rho de tau, son estos términos de acá, estos. uno entre f, la parcial de g con respecto a μ, por estos. Pero estos son con respecto a u. Si lo escribimos en términos de tau, aplicamos esto de acá. Nos queda esto. Bien. Ahora, las ecuaciones de Euler nos dicen que este... Bueno, que esto es igual a cero, o que esto tiene que ser igual a esto. Y ya hemos calculado las cosas por separado. Ya tenemos esto y ya tenemos esto. Entonces, por las ecuaciones de Euler-Lagrange. Se debe cumplir. Rho, coma, f cuadrada de X nu de Tau de x rho de Tau. Simplemente estoy igualando las expresiones que ya habíamos calculado. Y maravillosamente... la dependencia en va. Sí. Bueno, este término todavía se puede trabajar un poquito más Porque es derivada con respecto al tiempo propio de un producto Pero la dependencia de g en el tiempo propio Está escondida como una dependencia Está escondida en las coordenadas de la siguiente manera. De en de tau. Es como no. De x no. De tau. Es como no. La segunda de x no. De tau cuadrado. Estoy aplicando labines. De x no. De tau por ejemplo, no, coma, de x, rho, en de Y es una aplicación de la regla de la cadena. Y ahora, permítanme hacer el siguiente truco, o reescribirlo de la siguiente manera. Esto lo hago porque... Quiero reescribir las ecuaciones geodésicas en una forma que es conveniente para calcularlas. Bueno, dx nu de tau dx x rho d tau. Esto está contraído con g mu nu, coma rho. Pero fíjense, si hago esto. Se sigue preservando la igualdad. Este término es el mismo. Este de acá es este y este de acá es este. Lo que pasó fue que este término lo escribí como la suma de dos términos. Y luego lo dividí entre dos. Y a ver por qué pasa eso. Este término sí es el mismo que este. Es nu, rho. Pero este no. Este tiene la derivada con respecto a nu. Es mu, ro, coma, no. En general, así solitos, estos no son iguales. Aquí derivamos con respecto a ro y aquí derivamos con respecto a no. Entonces, ¿por qué sí se vale la, la igualdad? Porque están contraídos con estos. Fíjense, si aquí este término es este, pero este término, si sustituyo no por ro, entonces aquí queda ro y aquí queda ro. Pero aquí queda no y aquí queda no. Entonces es mu, nu, no, ro, que es el mismo. Entonces, como es el mismo, pues simplemente divido entre dos para conservar la igualdad. Así que esto, en general, no se vale... Pero como están contraídos, entonces sí es una igualdad, ¿ok? Bueno, es eso. regresando entonces a las ecuaciones de Euler Lagrange, tenemos este término, ya lo reescribimos en términos de segundas derivadas. Pues lo copiamos y literal vamos a copiar Ese término de ahí es igual a un medio de X nu, Rho, de X mu de Tau, de X rho de Tau. Es esto de acá. Son las ecuaciones de Oye Lagrange. Bueno, ahora vamos a despejar este término de segundas derivadas. Gono no, según las derivadas de x no, de tau cuadrado, es igual a menos un medio de x no, de x no, de tau, de tau, y vamos a factorizar todas las derivadas de la métrica. Gono MUROUMANO MENOS Rho, Bien, casi terminamos. Nada más nos falta eliminar esta métrica. Para reescribir, para despejar estas segundas derivadas, necesitamos despejar esta. ¿Cómo se hace este tipo de despejes? Noten que aquí hay una suma. Está este índice sumando con este índice. Entonces, en realidad, aquí hay muchos factores. Por lo tanto, no se vale simplemente despejar o dividir entre este término. ¿no? Porque son muchos factores. ¿Cómo se hace? Bueno, es que sabemos que G... tiene inversa. ¿Y ¿Cómo se aplica la inversa? De esta manera. Entonces, si aplicamos, esto es 5. Sí. Si todo lo multiplicamos por G mi alfa arriba, entonces del lado de izquierdo nos va a quedar delta alfa nu por segunda de x nu delta cuadrado. Es igual a menos un medio de dx nu de x rho de tau de tau y mi alfa. Y menos, coma, más, y menos, no, menos, sí, coma, mi. Y este objeto es igual, menos, gamma en donde gamma, alfa, nu es un medio de mi alfa, más Esto de acá, lo llamé, de esta manera, es el símbolo de Cristófel. Ya les había platicado que los símbolos de Cristófel que miden la que son los coeficientes que nos permiten representar el cambio de la base en la propia base, se podían escribir en términos, se podían calcular en términos de la métrica. Bueno, esta es la forma en la que se calcula. Bien, en, y de este lado, ¿qué vamos a tener? Tenemos esta delta contraída con esta no pero esto es equivalente a escribir segundas derivadas de x alfa. Entonces, segunda de x alfa de tau cuadrada es igual a menos si alfa no ro de x no de tau de x rho de tau. Esa es la forma en la que van a encontrar las ecuaciones geodésicas escritas en términos de los símbolos de Cristóbal ¿Sí? Bueno, un poco de intuición. ¿Qué pasa cuando estamos en coordenadas cartesianas? En coordenadas cartesianas, la, las componentes de la métrica son constantes, y por lo tanto todos los símbolos de los de Christopher son cero, porque son derivadas parciales de la métrica. Si la métrica tiene co coeficientes constantes, entonces esto es cero, y esto es cero. ¿Cuál es la solución? Podemos integrar una vez y es una cosa lineal con el tiempo. Integramos dos veces y es una cosa con, que va como es cuadrática en el tiempo. Ajá. Bueno, ¿no le suena esa dependencia en las trayectorias a un movimiento muy conocido? ¿Qué pasa cuando la aceleración es constante? La aceleración es cero para una partícula. En la ausencia de fuerzas, la segunda derivada de la trayectoria es cero. Y por lo tanto el movimiento es uniformemente acelerado. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? Si los símbolos de Christoffel son cero, entonces. El cambio, el segundo cambio, con respecto al tiempo propio de la trayectoria, es él. Así que los símbolos de Christopher están introduciendo una especie de fuerza. No es literal, es para ganar intuición. Pero sí podemos hacer esa conexión con sus conocimientos de mecánica clásica. Cuando, una, cuando eh, ponemos la pluma, por ejemplo, sobre el escritorio, ¿por qué no se cae la pluma? ¿Y por qué está en reposo? Si se supone que la Tierra la está atrayendo gravitacionalmente, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la, sobre la pluma? La atracción gravitacional... Pero también existe la normal, la fuerza que ejerce la mesa sobre la pluma. Esa es una fuerza normal, ¿no? ¿Qué pasa si tienen, si no tienen la mesa, si no tienen una superficie curva y ponen una pelotita a moverse sobre esa superficie? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan y en el, aquí sobre la Tierra? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre esa pelotita? La fuerza gravitacional, pero también la normal de la, de la superficie ejerce una fuerza sobre la partícula, sobre la pelotita, para que no se caiga. Eso en mecánica clásica le llamábamos fuerza de constricción. Pero ya identificábamos que la superficie estaba ejerciendo, estaba haciendo algo para que no se cayera la partícula. Bueno, pues esa idea está aquí implícita. La curvatura de la superficie a través de los símbolos de Christoffel nos dice cómo se modifica la trayectoria de la partícula en un segundo momento, es decir, mediante sus segundas derivadas o la aceleración. Como tal, no, esta no es la generalización de la aceleración. Recuerden, la aceleración es eh, la derivada de la cuadrivelocidad. La cuadrivelocidad la definimos con respecto al tiempo propio, pero como tenemos ahora símbolos, de, vamos a tener símbolos de Christopher, tenemos que refinar nuestra noción de aceleración. Esto, les repito, es simplemente intuición para que lo conecten con las ideas previas que ya tenían sobre el movimiento de partículas sobre superficies, Es decir, todo eso que podemos describir en mecánica clásica está implícito en esta descripción. Esto que estamos viendo no es exclusivo de relatividad general. Tiene, es un lenguaje que tiene aplicaciones también en mecánica clásica. ¿Qué, te, ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente rever la mecánica clásica con estas nuevas herramientas. Y entonces la intuición que podamos ganar para el espacio-tiempo que no podemos dibujar, porque es un espacio-tiempo en cuatro dimensiones, no nos los podemos imaginar. Pero ¿cómo ganamos intuición? con cosas que sí podemos imaginar y ver, que son superficies en dos dimensiones. Ok, entonces, para describir la trayectoria de una partícula en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, las cuatro dimensiones no las podemos dibujar. Entonces, o, pod o hacemos cortes, pueden ser a T constante, a una coordenada constante, o hacemos una analogía con lo que ya sabemos, de geometría de superficies. O de mecánica clásica en superficies. ¿Sí? Un problema clásico de, de mecánica. Pues es calcular el movimiento de una partícula sobre la superficie de una esfera. ¿Cómo lo hacemos? Con las ecuaciones de euler y Lagrange. Allá en mecánica clásica. Si lo vemos con estos ojos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Calculando geodésicas. ¿Ok? Y de eso se trata. Relatividad general. Vamos, uno de los postulados de relatividad general... ...es que las trayectorias de las partículas, las trayectorias físicas... ...van a seguir curvas geodésicas. Y eso nos va a arreglar el problema en el que nos había metido la mecánica newtoniana con respecto a la luz. Porque la luz, de acuerdo, las partículas de luz, de acuerdo a la visión newtoniana, no tienen masa. Si no tienen masa, no podrían interactuar gravitacionalmente, porque la interacción gravitacional depende de la masa de la partícula. Si la luz no tiene masa, entonces no hay interacción gravitacional con la luz. Y eso sabemos que no, sabemos que no es cierto, como mediante las observaciones de la posición relativa de las estrellas, que fueron las observaciones que por primera vez hizo Eddington, que sirven para probar la validez de la relatividad general. O recientemente, la fotografía de Sagitario a Estrella, esa región luminosa, se explica porque los fotones están interactuando gravitacionalmente con el agujero negro. La región oscura, o sea, el agujero negro en sí, se forma porque los fotones quedan atrapados en esa región. En la física newtoniana, tenemos que hacer una hipótesis extra. Hablar de la velocidad de escape del cuerpo central. Pero formalmente no hay una interacción entre partículas sin masa, no hay interacción gravitacional. Desde este punto de vista, vean que eh, es natural que haya interacción. Pues simplemente los fotones van a seguir las trayectorias geodésicas, las trayectorias que minimicen el tiempo propio. Si el, si el espacio es plano, Siguen líneas rectas. Si es curvo, pues van a seguir unas geodésicas, que no necesariamente tienen una representación como rectas. Pues resulta que en la vecindad de un agujero negro, esas geodésicas, o la gravedad es tan intensa en la vecindad de un agujero negro, que esas geodésicas son casi círculos. De hecho, hay una órbita que circula. Y eso es impresionante porque la curvatura es tan grande que hace que la, la interacción gravitacional es tan grande que no solo hace que la curva, que la trayectoria se curva un poquito, sino que se curva al extremo de tal manera que forma un círculo. Bien, ¿tienen preguntas? Bueno, voy a detener la grabación. Recording stopped. Y nos vemos en la siguiente sesión para platicar, para hacer un ejemplo de cómo se calculan, cómo se utilizan estas expresiones para las geodésicas, aplicado a un resultado interesante de por qué estas geometrías son no euclidianas. Es decir, vamos a mostrar un ejemplo en donde no se satisface el quinto postular de Euclides. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profesor. Nos vemos. Chao, que estén bien.